Hermoso conjunto para niña. Espero que lo puedan confeccionar. Aquí le dejaremos el patrón y el paso a paso. Fíjense bien las medidas. Las plasma en una hoja de papel y le quedará igualito. Estas son las medidas del short. Y este es el top. Y lo vuelo de 85 por 12. Para el vuelo del top este es el short, pasamos costura como verlo a los lados luego pasamos costura en la parte de abajo y en esta parte pasamos una costura recta doblamos y pasamos costura recta y luego le colocamos la elástica de 3 centímetros 50 de largo pasamos costura luego que tengamos el círculo lo colocamos todo alrededor y así nos queda hermoso una costura en la parte de arriba y en la parte de abajo pasamos costura que no pise la elástica y ahora vamos a doblar el ruedo de esta manera pasamos costura a ambos piernas ahora vamos con el top previamente cortado pasamos costura a los lados listo ahora vamos a colocar una franja basamos costura y doblamos para la sisa listo así nos queda la sisa en esta parte vamos a colocar un vuelo le vamos a pasar overlock a la parte de arriba y de abajo y a los laterales y así nos queda de hermoso este es el vuelo de la pecherita doblamos a la mitad hacemos un pequeño piquete para que nos quede igual el mismo tamaño de la pechera para centrarlo lo mismo hacemos con la pechera hacemos un pequeño piquete o corte volteamos y medimos colocamos alfileres y pasamos costura todo alrededor la parte delantera y la parte trasera unimos los dos piquetes para que no quede derechito y pasamos costura por toda esta parte y todo alrededor así nos queda y listo así nos queda ahora en esta parte ya le pasamos a verlo a todo alrededor y en la parte de abajo también ahora en esta parte vamos a colocar una elástica la parte de arriba y en la parte de abajo la elástica mide 45 centímetros pasamos costura cerramos y le pasamos todo alrededor igual a la parte de abajo doblamos y le colocamos la el elástica si nos queda esta hermosa blusita ahora vamos a cortar una tira larga y le colocamos dos para los tirantes y la colocamos en esta parte como pueden observar aquí y aquí y pasamos costura igual del otro lado para los tirantes y listo así nos queda esta hermosa blusa con su short. espero que les guste el proyecto de hoy muy fácil de realizar